¡Rubén! ven, algo está mal. Judá, ah, estás tan pálido como un muerto. ¿Qué pasó? Algo terrible, Ay, algo terrible. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué nos, nos van a llamar ladrones y el gobernador de Egipto nos va a meter en el calabozo. Te has vuelto loco. Sí. Nosotros sí. no somos ladrones. Judá, Judá, dinos qué sucedió. Yo cu cuando cuando abrí mi bolsa, el dinero que pagué por el alimento, la plata, la misma plata. ¡Estaba allí, en la bolsa! ¡Encontraste tu dinero en la bolsa! ¡El gobernador está contra nosotros! ¡Ahora sí que realmente estamos en aprietos! ¿Qué es lo que nos ha hecho Dios? ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Qué tal, amiguitos? Aquí están tus amigos del programa Tu Historia Preferida, con otro relato dramatizado de media hora. Y creo, tío Daniel, que hoy te toca contarnos una historia. Así es, tía Elena. Y la historia para hoy es otra historia bíblica que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 43 de Génesis. Es otro episodio de la vida de José, y yo lo titulo La fiesta misteriosa del gobernador. El hambre era grande en la tierra, y Jacob y su familia esperaban con ansiedad el regreso de los diez hermanos que habían descendido a Egipto para comprar alimento. Oh Dios de amor y misericordia, escucha el clamor de mi familia y de sus niños. Trae a mis hijos de Egipto para que podamos tener alimento y vivir. Guía los pasos de mis hijos así como guiaste los pasos de Abraham cuando viajó a Egipto y regresó. Que tu rostro resplandezca sobre mis diez hijos mientras... ¡Abuelito, abuelito! Debes ser más cuidadoso, hijo mío, y no interrumpirme. Estaba hablando con Dios Pero abuelo, mi padre y todos mis tíos están llegando a casa. Por supuesto que sí, hijo mío. Dios los está cuidando y volverán. Pero abuelito, lo que quiero decir es que están llegando, ahora mismo. Casi están aquí, vienen por el camino del sur. Pronto, a ayúdame a salir. Debemos darle la bienvenida como corresponde a su misión y a su regreso triunfante. Ver aquí, ven aquí, sosten mi brazo. Así... Sabía que tenían que venir. Eh, con, con cuidado, que yo, yo no soy tan joven como antes. Vengan aquí todos. Mis hijos, hijas, nietos. Re Reúnanse aquí. Acabamos de comer una buena comida. La amenaza de morir de hambre ha pasado, al menos por ahora. Hemos esperado durante mucho tiempo este acontecimiento, el regreso de mis diez hijos de Egipto cargados de provisiones. Estamos ansiosos de escuchar sus aventuras. Y sin embargo, tal vez será mejor ...que esperemos un momento hasta que Simeón termine de atar los animales y beca. ¿Qué dicen ustedes? Sí, esperemos, pues. Padre, ¿puedo, ¿puedo decirle algo? Por supuesto, Rubén, mi hijo mayor. Por supuesto. Eh, Simeón... Eh, eh, quiero decir, eh, no está cuidando los animales. ¿no? Eh, bueno, no no te preocupes, de, de todas maneras lo, lo esperaremos. Pero padre, él... Simeón no está aquí. Pero si ya lo sé, por eso estamos esperando. Eh, él, él no está aquí. Está en... en Egipto. ¿Qué, qué, ¿Qué dijiste? Simeón no está aquí. Aún está allí, en Egipto. ¿Aún está en Egipto? ¿Simeón? ¿Mi hijo Simeón? Sí, padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vino con vosotros? Él no, no pudo venir. ¿No, ¿No pudo? ¿Está enfermo? No, padre, no. Él está en la cárcel. ¿Simeón? ¿En, ¿En la cárcel? Sí, padre. Está en el calabozo real, en la prisión del rey. Pero dime Rubén, ¿es Simeón tan malo? No, no, no, no, padre, Simeón es un buen hombre. Está en la cárcel, ¿qué, qué, qué hizo? ¿Robó? ¿Mató? No hizo nada, ¿Qué? padre, para que lo pusieran en la cárcel. Pero lo pusieron en la cárcel y aún está allí. ¿Por qué? No sé, y ninguno de nosotros lo sabemos. Es un misterio que hemos estado tratando de resolver. Por alguna razón, desde que llegamos... El gobernador de Egipto nos trató muy duramente. ¿Qué? Nos mandó a la cárcel. Nos acusó de ser espías. Hizo toda clase de... ¿Espías? ¿Espías, mis hijos? Él pensó que realmente éramos espías. Y aún creo que lo piensa. Bueno, irán a Egipto y le dirán al gobernador la verdad. Y sacarán a Simeón del calabozo y lo, lo traerán a casa. Padre, no podemos. No pueden ir a Egipto. ¿Y decirle la verdad al gobernador? Por supuesto que pueden. E irán inmediatamente. No, padre. El gobernador nos dio órdenes de lo que debemos hacer. Nunca más podremos ir a Egipto. Si vamos, nos ejecutarán como espías. ¿Qué? A menos... Bueno, no, no podemos ir. Eso es todo. ¿A menos qué? Nada, padre. ¿Qué órdenes les dio el gobernador? ...no pueden volver a Egipto... ...a menos que... Eh, eh, ...no es nada padre... ...Rubén dímelo... ...ahora mismo... ...no podemos hacerlo... ...así que es inútil que hablemos de eso... ...yo seré quien decidirá eso... ...bueno... Eh, ...el gobernador nos dijo... ...que si alguna vez volvíamos a Egipto... ...sabría que somos espías... ...y nos ejecutará... ...a menos que llevemos a Egipto... ...a Benjamín... ¿Benjamín? Sí. Mi querido hijo Benjamín. José, José ha desaparecido, devorado por alguna bestia salvaje. Simeón está en Egipto, en la cárcel. Y ahora me van a quitar a Benjamín. Ah, oh, no, no, no, nunca. Me moriré de dolor. Benjamín no, no puede ir a Egipto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Encontraron dinero! ¿Eh? ¡Mucho dinero! ¿Quién encontró dinero? Todos mis tíos. ...estaba en sus bolsas de trigo. Sí, es verdad, padre. Que es verdad, Judá? El dinero, el dinero que pagamos por el alimento en Egipto... ...está en nuestras bolsas, todo. ¿Quieres decir que todo el dinero que le dimos al empleado en Egipto... ...está en nuestras bolsas? Sí. El mismo dinero. Hace un momento abrimos el resto de nuestras bolsas para guardar el alimento... ...y allí estaba el mismo dinero... ¡Dentro de nuestras bolsas! ¿Ya? Rubén, ¿qué, qué significa esto? Es exactamente otra de esas cosas misteriosas de las que te estaba hablando, padre. No sabemos qué significa. No sabemos qué, por qué o cómo. Ay. Tengo miedo, hijos míos. Tengo miedo que, que todo esto presagie algo malo. Cosas malas que, que, que van a pasar Pienso que, que es mejor que volvamos ahora mismo a Egipto Y devolvamos el dinero Tenemos que llevar a Benjamín con nosotros Tenemos que llevarlo, eso es todo uh, No, no ustedes me han privado de mis hijos Perdí a José, luego a Simeón Y ahora quieren llevar a Benjamín Padre, yo tengo dos hijos ...te los entrego como garantía del retorno seguro de Benjamín... No, no, Benjamín no irá a Egipto con vosotros... ...porque José, su hermano, murió... ...y solo él me ha quedado... ...si algo llega a sucederle en el camino a Egipto... ...yo me moriría de pena... Pero el hambre se hacía insoportable en la tierra... Y cuando Jacob y sus hijos se comieron el trigo que trajeron de Egipto, Jacob les dijo, Ya casi no tenemos alimento. Vayan a Egipto y compren más alimento. Pero padre, aquel hombre nos dijo bien claro que si no llevamos a Benjamín, no vayamos a verlo. Es ciertamente el gobernador se enterdecerá a... Vayan ahora a Egipto y, y, y compren alimento. Envía a Benjamín con nosotros, padre. E iremos enseguida para que nosotros y nuestras familias puedan tener alimento y vivir. No. Yo no permitiré que vaya Benjamín. Temo por su seguridad. Envía al muchacho bajo mi cuidado. Yo garantizo su seguridad. Si no te lo traigo cuando regresemos, yo llevaré para siempre la culpa delante de ti. Eh... No... Pero necesitamos alimentos, padre. Tenemos que conseguir alimento o si no, moriremos. José ya no está. Simeón está en la cárcel. ¿Benjamín? No, no, no, no, no no. no puedo. Sí, padre, si no vamos a Egipto, moriremos todos. Y también Benjamín. Puesto que no hay otro remedio, prepárense tú y tus hermanos para el viaje a Egipto. Dejaré ir a Benjamín. Si he de sufrir el dolor de la muerte de ellos, que así sea. ¿Está todo listo para el viaje, hijo mío? Sí, padre. ¿Pusiste bálsamo y mirra, nueces y almendras, sí. especias y miel para llevarle al gobernador de Egipto? Sí, sí, padre, un poco de todo. ¿Y el dinero? Lleven también doble cantidad de dinero para que puedan devolverle lo que encontraron en sus bolsas cuando regresaron. Sí, padre, tenemos todo eso. Muy bien. Tomen a Benjamín... Y salgan antes de que cambie de opinión. Sí, padre. Uh, un momento, Rubén. Sí, padre. Voy a invocar la bendición de Dios para el viaje. Que todos hagan silencio. Quiera el Dios Todopoderoso darles gracia delante de aquel hombre para que él le dé la libertad a Simeón y deje volver a Benjamín. Que Dios sea con ustedes y les bendiga. Adiós, padre. Te estaremos de regreso pronto. Adiós, Benjamin. Eh, sí, padre. Eh, nada. Pórtate bien. Adiós. Adiós, padre. Dios, hijo. Sé con ellos, señor. Y ablanda el corazón del gobernador de Egipto. ¿Su Alteza? Sí. Hay otra comitiva de personas afuera, en busca de alimento. ¿Y de dónde vienen? De Canán. Oh. Ya estuvieron antes aquí, su Alteza. Son los diez hermanos. Ah, oh, sí, me acuerdo. ¿No eran espías? Metimos a uno en la cárcel como rehén... ...hasta que los otros probaran que no son espías. ¿Trajeron alguna prueba? Sí, Su Alteza. Trajeron con ellos a su hermano menor como se les pidió. Mm. ¿Les extiendo una orden para que compren alimentos? Uh, quiero verlos personalmente. Sí, Su Alteza. ¿Los hago esperar? Sí. Estaré listo en pocos minutos. Sí, Su Alteza. ¿Tus hermanos? Sí... Y parece que trajeron con ellos a Benjamín. ¿Tú no creías que lo iban a traer? Yo supuse que mi padre no permitiría que viniera. A menos que hubiera muerto mi padre y ellos... ¿Crees que está muerto? Difícilmente puedo creer que les permitiría traer a Benjamín. Lo siento, querido. ¿Aún vas a ir y ver a tus hermanos? Sí. Quiero ver si todavía son hombres crueles, duros, egoístas y malvados. Debo averiguarlo. De alguna manera debo ponerlos a prueba. Ellos me odiaron porque era su medio hermano. Benjamín también es su medio hermano. Y tal vez lo odien. Sí. Usaré a Benjamín para probarlos, a ver si en realidad han cambiado. O si aún son los mismos hombres malos y celosos que acostumbraban a ser. Doblen las rodillas. Entra Su Alteza el gobernador Safnat Panea, el primer ministro de Egipto. Pueden levantarse. ¡Que viva el gobernador! ¡Que viva! El gobernador está conferenciando con el guardia. El gobernador no puede entender nuestro idioma, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! Y probablemente está instruyendo al guardia en cuanto a lo que nos tiene que decir. Síganme. Son las órdenes del gobernador. ¿A dónde vamos? Solo síganme. Nos está llevando a la cárcel. ¡Síganme! Sí, señor. Queden aquí a menos que se les ordene otra cosa. ¿Qué es este lugar, guardia? Esta es la casa del gobernador en el Palacio Real. ¿El Palacio Real? ¡Los aposentos del gobernador! Sí, ¿Y eso? Sí, sí. ¡Estamos en el Palacio gobernador? Real! ¡Estamos en el Palacio Real! ¿Qué querrán decir con esto? Hermano? ¿Y esto qué hacemos aquí? Un momento, hermanos. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Eh, ¿Por qué nos trajeron a la casa del gobernador? Porque así lo ordenó su Alteza. ¿Pero por qué? Su Alteza me ordenó que los trajera aquí. Y deben esperar hasta que dé más órdenes. Eso es todo lo que puedo decirles. Yo me, me pregunto qué es lo que el gobernador va a hacer ahora. Yo sé. ¿Lo sabes? Sí, y estamos en aprietos, en un problema serio. Es acerca del dinero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Tú no piensas que fue por accidente, verdad? Por supuesto que no. Se lo colocó a propósito por alguno, con un motivo. El gobernador. Y nos ha traído aquí para que demos cuenta de aquel dinero. Va a decir que somos ladrones. Y esa es la razón legal para hacernos esclavos sin tener en cuenta el país de donde venimos. ¿Esclavos? Sí, pero no te preocupes, Benjamín. De alguna manera impediré eso. Te digo, Judá, que eso es muy diferente de aquella vez cuando otro muchacho nos suplicó que no lo vendiéramos como esclavo. Tú tienes. ¿De qué estás hablando, Rubén. Y de todas formas, esas cosas no las deben escuchar los oídos inocentes de Benjamín. Sé cuidadoso con lo que dices. Su Alteza, el gobernador, me ordenó que les preguntara si necesitan alguna cosa. Tal vez quieran tomar agua. Mm, eh, no, gracias. ¿Necesitan alguna cosa? No, gracias. Eh, eh, ¿Qué cargo tiene con el gobernador? ¿Cuál es su título oficial y su puesto? Soy el mayordomo de su Alteza y de todo lo que tiene. Ah, tal vez usted pueda ayudarnos estoy para servirlos bueno nosotros estamos muy preocupados al regresar a canaán la vez pasada encontramos nuestro dinero en nuestras bolsas y no sabemos cómo apareció allí cálmense no tengan miedo el dios de ustedes y de su padre debe haber puesto ese dinero en sus bolsas pues yo recibí el dinero que ustedes pagaron y yo lo puse en sus bolsas. Ay, ¿Simeón? ¡Simeón! ¡Simeón! ¿Eres tú? Eh, sí, pero al fin salí del calabozo. Oh, sí. y, y, ¿Y cómo, gracia, cómo, gracia, cómo, gracia, cómo te gracia, trataron gracia, en la gracia, cárcel? Gracia, como espía. Eh, ¿Se disculparon cuando te libraron? No, solo vinieron y me sacaron de allí sin decir una palabra de explicación. Y yo, yo les encontré aquí. Ah, es confortante verlos a todos de nuevo <risa> sí, sí, sí. Dios sí, sí, sí. es bueno y muy benigno con nosotros Me siento aliviado sí, es verdad. No, no, Perdón, caballeros Pero debemos irnos ¿Irnos? ¿Ir a dónde, mayordomo? Su Alteza, el Gobernador Los ha invitado a una fiesta ¿A una fiesta? ¿El Gobernador? ¿Por qué nos invita a una fiesta? Sígame, por favor, a la sala del banquete doble las rodillas entra su alteza el gobernador Safnat Panea el primer ministro de Egipto levántense ¿Qué el el gobernador. Gobernador. Eh, señor podría hablar un momento con el gobernador como usted no habla el idioma de su alteza yo le traduciré su mensaje al gobernador. Somos once hermanos de Canaán, hijos del mismo padre. Aunque nuestra tierra está desolada por el hambre, le traemos un poco de bálsamo, miel, especies, mirra y nueces y almendras como un don de paz para su alteza, el gobernador Safnat Panea, primer ministro de Egipto. Le está interpretando al gobernador lo que tú dijiste. Si el gobernador acepta nuestro regalo, ¿quiere decir eso que todo está bien? Ay, ojalá. Espero que sí. Su Alteza acepta el regalo de los hombres de Canaán. y desea saber si su padre, el anciano de que le hablaron, vive todavía. Nuestro padre, su servidor, está bien. Todavía vive. ¿Es este su hermano menor del cual hablaron? Sí, es nuestro hermano menor y él... ¿Qué le pasa al gobernador? Por alguna razón abandonó repentinamente la sala Vi lágrimas en sus ojos ¿Se acuerdan que la otra vez hizo lo mismo? Discúlpenme, caballeros Pero es hora de que se sienten a la mesa del banquete Y cuando los once hermanos estaban sentados Volvió el gobernador a la sala del banquete Y comenzó la fiesta Rubén, ¿has notado algo especial en esta fiesta? ¿Especial? ¿Qué quieres decir? La forma como estamos sentados. Primero tú, después yo, después uno al lado del otro, por edad, hasta, hasta Benjamín, que es el más joven. Sí, estamos sentados de acuerdo a nuestra edad, ¿verdad? ¿Cómo sabe el mayordomo la edad que tenemos? Sí, ¿cómo lo sabe? Es un misterio. ¡Me maravillo! Sí, hay algo raro en todo este negocio. Antes éramos espías, y ahora somos visitas honradas, sentadas de acuerdo a nuestra edad. Esto no tiene sentido. Y otra cosa, mira a Benjamín, y la cantidad de comida que le están sirviendo. Cinco veces más de la que nos sirven a nosotros. Me alegro que traten a Benjamín en forma especial. Él es especial. Oh, sí, estoy de acuerdo. Yo lo quiero, y todos lo queremos. Pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué estos egipcios lo están tratando mejor que al resto de nosotros? Levántense de la mesa y doblen sus rodillas. Su Alteza, el gobernador Safnat Panea, primer ministro de Egipto, se levanta para dar la bienvenida oficial a Egipto a sus distinguidas visitas de Canaán y todos los hermanos comieron y se alegraron en la mañana los hijos de Jacob con sus animales cargados con bolsas de alimento emprendieron alegremente el regreso a Canaán Simeón y Benjamín estaban con ellos y sintieron que se habían librado de los peligros que parecían rodearlos en Egipto